Llama, mira, mira, mira, mira, mira. Escúchame, Carolina. Ajá. Mira, mira. Mira eso. Pero eso está bien. ¿Qué pasó? Qué ¿Ese, ha sido, sí. ese ha sido su amigo y el su El peor, peor Roberto pro. Rosario. Mira, mira esa vaina. Eres, a quien tú debieras de ¿Tú enfocar bien, es a Roberto Rosario. No, no hay que enfocar a, a Vincho Castillo. ¿Y qué ha hecho sí. Vincho Castillo? A Vincho Castillo? Para ti, ¿qué ha hecho eh, Vincho, que Vincho que Castillo? Que siempre ha estado del lado de, de los gobiernos eh, eh, eh, dictatoriales y de los gobiernos sanguinarios de este país. sí. Bueno, sí, eh, para que el pueblo lo vea. En el 70. Para que la juventud oye, lo vea. Mira, le renunció a Balaguer en el Fernández. 74 cuando se dio cuenta sí, que en la reforma agraria 59. era un invento para callarla. Sí, oye, sí, sí, oye esto. No, oye, escucha, oye, oye, esto. En el 1959, en el Parque Duarte de San Francisco Falso. de Macorís. En julio, eso está, está, está reseñado, búscalo. y la gente de este pueblo y, lo sabe, que un discurso, atención, Vincho Castillo bueno, dio un discurso, atención, Castillo dio un discurso, celebrando el, la derrota de, de los héroes del 14 de junio, de esa expedición que vino a liberarnos de la, de la dictadura. Y este señor, eh, eh, leal al trujillismo, dio un discurso ahí, en el parque es que era, Duarte. Ah, esa era esa, la era, esa era la ah, idea ah, del ah, momento. vamos a, no, vamos no, a, no. a venir a parles de pueblo. el hombre no es como con comienza. cuánta cuántas muertes tú le indigas a mí? No me no, vengas con no, eso, no me vengas con eso. Cuantos actos de corrupción. Es que es que no me vengas a variarme el tema. que fue le a la Trujillo que fue le a la Balague. Oye, todo gobierno va a salguinar toda la historia de Nicaragua. No tiene sentido de la historia, Gerardo. No, tiene sentido de la historia. Los conservadores le quieren poner a la joven no es como comienza, es como no, no, termina. Es que no Mira lo que pasó eh, con Balaguer. Apareció, Balaguer es el ejemplo. Apareció en la historia el dicho Castillo. Aparece en la historia al lado de Trujillo y al lado ¿Dónde? de Balaguer. Busca la foto. De este país. No y lo menos democrático. Busca la foto. Busca la foto. No me estás lo que yo no a la historia? No, no tú, tú no estás tienes el poder. es usted el que lo quieren manipular. Manipular. Lo que la historia está ahí. Pero tú no sabes interpretarla. El problema es que tú no sabes interpretarla. Perdón, a mi manera, ah, ah, terminamos Es que te los señores des, están ahí. Te es que, Dale es que chance a otra gente están que hable. Ya, vamos. Están ahí. Fue o no fue. Mimo, a, el, el, agente, el, el que Mimo, tú en el 59 que llame y que lo diga si eso no fue ahí en el Parque Mimo. Duarte. Gracias. burlándose de la derrota de, de los expedicionarios del de, de 14 de junio tienes? de 1959 eso fue en julio, fue un mes después ¿Y ¿Tú no crees y después, que ha tenido bastante eh, fue, tiempo fue la diputado, historia no para juzgar a un hombre como Vincho Castillo? No, pero por Dios y que venga aporte este Cuando no han logrado destronarlo ¿Cuál cuando... es el aporte? Pero ven acá Vamos a ya. escuchar al amigo televidente no que está en Buenos días Buenos días. No, no. Ya te deja hablar. Digo lo que tú Mira, tienes que decir, yo, mi hermano. Yo estoy de acuerdo en la libre expresión, que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse. Pero yo no estoy de acuerdo que Francia utilice un medio tan importante como ese que está utilizando para decir cosas que no son. ¿Cómo cuál? Porque, porque ese señor es capaz de comparar los gobiernos de Leonel Fernández con este gobierno que tiene visitas sorpresa, que tiene 4% para educación que es un gobierno que está construyendo en el país entero que ha hecho setenta mil circunviolaciones pero no ha dado una auditoría yo reto a Francia que me diga cuántas obras importantes hizo Leonel que los huevos me mencionaron de la zona que ha hecho Danilo aquí que ha hecho todas las obras importantes que ha hecho aquí mira qué bonito está el PLD ellos mismos destronándose el gobierno que lo dejó a ellos en el poder es indefendible no se defiende Leonel es indefendible porque es un no, no, eso no tampoco. No, no, no. Córtalo, córtalo. No, no, no. no sácalo, sácalo. No, no, no. lo te no no, eh, eh, no, no, gracias no. Amigo, no, porque no, bien, no. No, la ¿También? ¿También? ¿También? ¿También que ¿También porque usted no. La Miren, claro, mire, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. no yo le voy a pedir algo que me permita eso te <risa> reduce en el discurso cuando tú pero hace tiempo etiqueta. que te voy a traer sí, crítica ese de la razón de la pura es lo que tú has en hecho esa pura. forma no eso es lo que Mira tú lo has hecho ahí. todo el no, tiempo es esa frase. déjame recomendarle a Yerjan crítica Oye. de la razón pura de Imanuel es, es que queremos para que vea lo que es, venir, que es un individuo de 60 años como piensa a moldear el pensamiento de lo que estamos aquí ya tú hablaste y ni tú ni tú ni tú me van a moldear mi pensamiento la historia está ahí yo lo repito no hay forma de moldear Pincho Castillo Parece la, la historia al lado de Porque Trujillo y al lado de Balaguer, Balaguer. dos no, de los presidentes okay. más sanguinarios de toda la historia de este país. Justicia, que okay. Okay. Ya, decir. ya tú hablaste. Que sí le yo no sé Habla... de dónde le surge el odio a Yayán. No, no Con... odio, la, la historia. No, la no, historia. no. La no Porque la nosotros la somos. Ahí. Mira, Vincho Castillo no se ha salido del escenario Claro Que tú hablaste ahorita. Mira, Yan yo te voy a agradecer y públicamente. Cuando tú quieres realizar una discusión conmigo. No, no, no, no, yo. Es que tú no, me yo permita, no te he retado a ti a discutir. Yo estoy diciendo permita, lo que ah, yo pienso. Ah, ah, no, pero pero no, porque no, es no, la verdad. Quién, hablar, ¿Quién te ha retado ya, a ti a hablar? Perdón. es el punto de para, programa. Óyeme, óyeme una cosa. Yaryán, Yar, Yar, tú traíste un tema Tumba y viniste con tu tema trasnochado. Un tema que no tiene fundamento. Porque ¿Sí te lo voy tiene? a decir. No, pero en ti solamente, porque te voy a decir algo. No tiene fundamento toda vez que no está en la palestra mm. pública la moral y honra de un hombre que le ha entregado su vida a este país ¿Quién? en un momento escucha. Bicho Castillo. Castillo Claro no no yo me voy a parar de aquí porque, Yo creo que tú harías un buen no no servicio No quieres decir que que Vito Castillo Vete. le ha entregado aquí y que Enfóquelo, enfóquelo. Enfóquelo. Enfóquenlo enfóquenlo Enfóquenlo enfóquenlo enfóquenlo y no vuelva Y no vuelva porque no te queremos Hándese favor hándese favor señores Hándese favor y no vuelva, ahora y no vuelva Ahora que él está Por, por ahora, fin, por fin favor, salimos de eso. Tenemos una llamadita Francis Hay una bueno, llamada